seguidores de no, es Bienvenidos a una transmisión en vivo. Estamos en este momento en los exteriores del shopping center de Quevedo. Eh, informándoles a ustedes, eh, recordándoles eh, las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Ya en este centro comercial eh, se está pidiendo el carnet de vacunación ...obligatorio para poder ingresar, hacer las eh, diligencias, no compras dentro de este centro comercial... ...y asimismo en otros centros comerciales, por ejemplo el paseo de shopping también se está exigiendo... Eh, está ...que se debe presentar el carnet de vacunación al momento de ingresar. Esa es eh, la disposición que ha dado el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para eh, prevenir, en este caso, contagios, contagios COVID-19, para impulsar la vacunación dentro de, del país. Incluso, como les había comentado, en, en las terminales terrestres del país, desde ayer ya comenzó a pedirse el carnet de vacunación al momento de comprar un boleto, así que también es obligación tener un carnet de vacunación, estar vacunado, para viajar a cualquier destino de, del país, ¿no? Esto, bueno, ha generado opiniones divididas de parte de la ciudadanía quevedeña, de la parte de la ciudadanía en general, eh, porque, bueno, muchas personas, eh, tenemos este entendido que eh, hay un segmento de la población que no quiere vacunarse, eh, no confían en las vacunas y creen que están violando los derechos humanos, y hay estas personas que están totalmente de acuerdo y piden que, eh, que se exija este documento porque quieren que se llegue a la inmunidad del rebaño para que bueno, los contagios pues ya no aparezcan aquí en este lugar eh, bueno la señorita está pidiendo el carnet de vacunación. 126, Amigo, buen día. 122. Amiga, ¿qué opinión le da usted a, a, a la exigencia del carnet al momento de ingresar? Está bien, amiga, está bien, pero que lo revisen porque en muchos lados solo cogen y ya, sí, ¿Está bien entonces? ¿Que lo revisen? Bueno, ahí está la opinión de algunos usuarios que llegan al shopping center que están totalmente de acuerdo. Bueno, y otros que obviamente no lo no tienen, se olvidan. Otros que, bueno, por algo de motivo, pues han perdido el carnet de vacunación y así que... Eh, también es bueno, por acá vemos que algunos, algunos eh, centros comerciales como el Shopping han colocado el código QR para que ustedes puedan ingresar con su número de cédula y de hacer clic y solicitar el carnet de vacunación, como lo vemos en la imagen, ¿no? Presente su carnet de vacunación por disposiciones del código Nacional y también la cédula de identidad para ingresar al centro comercial. Algunos centros comerciales están colocando también este código QR para que ustedes, para que se pueda. Pueden, bueno, puede demorar un poco también, pero lo importante es que puedan ingresar. Asimismo, si ustedes no tienen el carnet de vacunación, eh, pueden ingresar al MSP, a la página del Ministerio de Salud, y pueden descargarlo, les llega el correo y pueden eh, mostrarlo también a través del teléfono celular para que ustedes puedan ingresar sin ninguna novedad. Por acá tenemos otras personas que están ya desde allá, ya están sacando su carnet porque ya saben que tienen que presentarlo bueno esta es amigos la información que tenemos a esta hora del día ya se está pidiendo eh, obligación el carnet de vacunación al momento de ingresar a los centros comerciales así que bueno tienen, bueno, tienen que hacer algunas diligencias dentro del shopping, dentro de, de algunos centros comerciales de la ciudad de Quevedo, de la provincia de Los Ríos, no se olviden salir sin su carnet de vacunación. Y en caso de que no tengan el carnet de vacunación, no se olviden de descargarlo en el Ministerio de Salud. Y, so, y si todavía no están vacunados, pues existen algunos puntos de vacunación. Ya en el shopping center ya se canceló ese punto de vacunación por el tema de que la señora, pues había ocasionado algunos disturbios por que bueno, no había mucha celeridad al momento de realizar la jornada de vacunación y muchos se desesperaban, hubo algunos problemitas, tengo entendido, bueno, el gerente que se canceló de manera temporal así que aquí en el shopping center ya no hay carnet de ya no hay punto de vacunación pero existen otros puntos de vacunación que ustedes obviamente tienen que madrugar porque últimamente con esta exigencia del COE acudir al centro de vacunación también ir a al Deportivo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo que es otro punto de vacunación Aquí vemos también que se le está viniendo el, el medio de vacunación a un, una persona que desea ingresar bueno, así es amigos, es la información queremos conocer sus opiniones eh, ¿Están de acuerdo que se fija este documento para hacer las diferentes actividades? aquí vemos también que estamos mostrando el teléfono. Bueno, son otra de las opciones alternativas que ustedes pueden eh, presentar al momento de ingresar a un centro comercial aquí en el cantón Cebedo. Es la información, amigos seguidores del día, como les indicaba, en el centro comercial Shopping Center ya se canceló el punto de vacunación. Pero hay otros puntos, por ejemplo el centro de salud y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo donde ustedes tienen que eh, bueno, llegar temprano porque bueno, no se les abastece, por ejemplo, con mil biológicos diarios, con 500 biológicos diarios, sino que con pocos biológicos de 100, 200, 300 biológicos diarios. Así que es, es bueno, es recomendable llegar temprano para que se queden, eh, no se quede sin la vacuna. Y es amigos, que es la información que tenemos hasta ahora. hora. Gracias eh, por estar Sí, trizado, por acá vemos que ya, desde ya, la ciudadanía conoce, ¿no? Que tienen que presentar el carnet de vacunación. Desde ya están eh... desde ya están eh, buscando ya el carnet, ya conocen, ya varias personas conocen que es obligación presentar el carnet de vacunación al momento de ingresar. Amigos, gracias por estar conectados. No se olviden compartir la información y nos vemos en una próxima ocasión.